Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión es el momento de cerrar este hermoso especial por los 60 años de Spider-Man que pasó por la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire, pasó por las dos películas de Mark Webb protagonizada por Andrew Garfield y llega al final con una de las mejores películas de Spider-Man una de las mejores películas de animación de los últimos años, estoy hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse, que sacando todas las películas en las que Tom Holland hizo de Peter Parker, de Spider-Man, es la última de este personaje arácnido, y ya lo expliqué en el primer episodio, pero lo voy a explicar ahora, no hablé de las películas de Tom Holland, porque las voy a dejar para cuando hable de la saga del infinito, ya hablé en el podcast de No Way Home, así que las otras dos quedan para eso, me enfoqué en estas películas de Spider-Man para este especial y toca cerrar con esta maravillosa película cómo pasó a lo largo de todos estos episodios. No voy a estar solo, pero no solamente eso, sino que aprovechando la situación de que es el cierre de este hermoso especial y de que también se puede jugar un poco con la idea de que es el Spider-Verse, van a venir personas de distintos universos, podcasteros, universos, de influencers que hablan de cine y de series Así que los voy a ir presentando Ya los conocen si sí, escucharon los episodios anteriores Pero la presentación siempre tiene que estar Primero, Javes, ¿cómo estás, Javes, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Eh, gracias por nuevamente esta invitación eh, Nada, dijiste eh, la mejor película Y sí, creo que ya me adelanté a la, a la que más me gusta de Spider-Man Pero bueno, un gusto estar nuevamente en este podcast Gracias, gracias por, por venir. Eh, él estuvo en el episodio de Spider-Man y en el de Spider-Man 2 estuvo Fabio de La Butaca Clandestina. ¿Cómo está, Fabio, querido? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Seba? Muchas gracias por la invitación una vez más y contento de poder hablar de esta gran película. En Spider-Man 3 me acompañó Clary, la merodeadora del multiverso, que me desordenó todo el episodio. Espero que hoy no lo haga. ¡Holy, está, no prometo Hola. nada. Bueno escúchame la película en sí es un caos, o sea, es verdad, y eso es lo verdad. que más nos gusta, es que me parece. Una ¿no? película o sea... es un conflicto, no es película, ¿verdad, Claire? Correcto, correcto. Bueno, <ríe> me gusta que sí, sí. hay gente de mi lado. Bueno, sí, sí, bueno. bueno. Yo, <ríe> lo acepto, lo acepto, lo acepto, acepto el caos. Así que... Gracias, eh, gracias mientras por no sea aceptarme tan, tal como soy. Mientras no sea tan descontrolado, está todo bien. <ríe> bueno, eh, cuando pasamos a hablar de Amazing Spider-Man, me acompañó para hablar de la primera película, Mati junto a Pablo, Pablo no está por cuestiones personales, así que me acompaña Mati querido de The Marvel Show, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, gracias por la invitación nuevamente, un placer estar acá. Sí, aclaremos que a Pablo no le pasó nada grave porque lo dije como si se le hubiera muerto un familiar, <risa> sí, eh, no a ver, puede por... motivos personales. Sí, sí, sí, eh, estaba... Esto, eso no puede. Sí, bueno, hay que... Hay... La verdad es que está viejo, es por temas de, de estudios, pero bueno, está viejo. Así que no no puede estar hasta estas horas grabando, así que me acompaña... Una, tengo una mitad, es como un sándwich, tengo una mitad de los merodeadores del multiverso y tengo una mitad de Marvel Show. Así que tenemos... Así es. Merodeadores Show, próximamente. Mm, con Matt y Larry. Las mejores salas del cine. Sí, eh, pocas salas, pero va a llegar. Y me acompañé hace poquito... Hace nada para hablar de The de en Spider-Man 2 Fede, de Prueba Piloto, ¿cómo estás Fede? Buenas Sebas, hola chicos, ¿cómo va? Eh, bueno, nuevamente acá, eh, y como dijiste, para cerrar eh, este especial Y hablar de una de las mejores películas, no solo de animación, de superhéroes, de Spider-Man eh, Podría decir de más cosas Yo creo que es una película que a todos nos gusta Es raro encontrar una persona a la que no le guste esta película eh, y la verdad, que varias personas de acá me, me comentaron que tenían ganas de hablar eh, en este crossover que tenía pensado hacer. Que la verdad, eh, en un momento en, en la teoría eh, iba a ser muy difícil. Imaginen que ya coordinar con una sola persona para grabar un día es complicadísimo. Invitar a cinco personas era prácticamente un sueño imposible, pero de manera increíble se, se, se logró. Eh, recibí algunos mensajes antes de empezar, que me dieron un poco de miedo porque ya veía los nombres y pensaba, uh, me van a decir que no pueden, no estaba, <risa> eh, estaba empezando también, pero, pero se pudo igual, pudo. igual yo vine porque me dijeron que me iban a pagar, ¿eh? A eh ah. Sí, <risa> después ese tema hay que arreglarlo por privado, ya, ya <risa> lo vamos a, a, a tener en cuenta. Eh, un canje, por lo no menos, de, alguna, canje, alguna, canje. alguna de, de mi esos sorteos y... que haces vos, viste. Sí, sí, sí. <risa> eh, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Eh, bueno, un poco sin spoilers, antes de meternos en el barro completamente, ¿qué opiniones tienen de la película? Vamos a ir en el orden en el que fueron llegando como invitados a este especial, así que empieza Javes, Javes tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, mi nombre es Javes voy a hablar del punto de la fotosíntesis. No, mentira. <risa> eh, Alumno Javes pase a presentar. Eh, no, en eh, cuanto a la película, va, eh, siento que es una de las mejores, más que nada también por la animación que tiene, eh, nos dejaron como que un gran servicio, más que nada a los fans, a lo que es eh, esta producción. La historia, obviamente, también viendo la historia es una genialidad, cómo metieron cada uno de esos universos. Eh, pero en líneas generales obviamente que es una de las mejores, más por todos esos detalles que tiene, ilustración, todos los tipos de, de, de dibujo que también le agregaron, eh, y es una fascinación. Yo creo que hay que verla en, en unas condiciones bastantes eh, de esas que te hacen volar, para ver qué onda esta película. ¡Drogado! <risa> <risa> Es mayor de edad, lo podría decir usted. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, todavía no entramos con spoilers, pero yo pongo el cosito explícito y podemos decir cualquier cosa. Ok, muy bien. Bueno, es, Spotify verla... no nos censura, ¿no? Exactamente. Si avisas que es explícito, no te va a censurar. Muy bien. Hay que ver la falopía directamente. Gracias. Muy bien, muy bien. Eso es lo que querés. Después ya no nos metemos en qué sustancia. O sea, eso va depende de cada uno, del gusto de la persona. Exacto. De la decisión de cada quien. Eh, bueno, sí, sí. Es una película maravillosa, no sé qué opina Fabio de, de Into Spider-Verse Sí, como te había dicho en el episodio anterior que grabamos es mi película favorita de Spider-Man en general, de todas las que se han hecho, hablando de largometrajes, claro porque cuando la vi... Eh, Sentía como que por momentos estaba leyendo un cómic y por momentos sentía que estaba viendo una película live action, es una experiencia completamente extraña que se logra a través de la animación tan peculiar que tiene. Yo soy muy fan de la animación y verla ganar el Oscar y destronar esa hegemonía de Pixar Disney realmente ha sido, creo la última vez que recuerdo que he celebrado algún premio Oscar, pero bueno, volviendo al tema, es una, una película totalmente fascinante y, y mi favorita de este personaje. Sí, sí, lo del tema del Oscar eh, creo que se festejó muchísimo, eh, porque es cierto que venía Pixar Disney robando todo, robando en el buen sentido, algunas fueron un robo importante, otras no, pero eh, es cierto que esta película se lo merecía, y si no ganaba ese año, no acuerdo ni, ni con quién estaba en la terna, pero si no ganaba ese año, la verdad que iba a ser una gran decepción, porque en la categoría que estaba, que era una película de animación, claramente se lo merecía, así que... Buen detalle para, para nombrar eh, Bueno, Clary Te toca, ya, ya te querías meter antes Yo sé que te querías meter antes, pero bueno ¿Eh? ¿Perdón? Estabas ahí <risa> esperando para desordenar todo pero eh, yo tuve, No, no, no Estaba escuchando muy atenta lo que está diciendo Fabio Porque estoy 100% de acuerdo O sea, ya lo dije en el capítulo que grabamos Es mi película preferida de Spider-Man eh, Muy cerca O sea, top 3 muy, muy, muy cerquita, pero creo que Supera a todas, porque porque fue, creo que fue eso, fue como que cuando la vi, fue una experiencia tan nueva y tan distinta, o sea, en términos audiovisuales, como que esa cosa de, y como que meter los elementos del cómic que tan, o sea, tan hermosamente puestos, así como estéticamente hablando, que es como que, eh, nada, me pasó de, hace mucho que no la veía y hoy la vi de vuelta, y, y me pasó que me voló la cabeza... De vuelta, como si fuese la primera vez que la veía, ¿no? O sea, eh, no, no, pierde, no pierde su encanto. Así que, nada, yo amo esta película. Amo los personajes, amo lo que hicieron. Y, y me puse muy feliz cuando ganó el Oscar también. <risa> eh, y me puse muy feliz cuando anunciaron que tenemos las secuelas. Sí, seguramente te pusiste triste cuando anunciaron que, que la, la pateaban para, para el próximo año. Sí, todos, obvio, pero bueno. Pero... Cosas que pasan... Ya no sé ni cuándo se estrena... Se estrena el año que viene, ¿no? Se supone... Se supone. ¿2023? Tengo entendido que sí... Sí, sí, sí... Se tenía que estrenar ahora en octubre... Y se pasó para 2023... Y también sí. va a haber una tercera... Así que bueno... Tenemos para rato... Eh, yo yo confío en, en que van a ser... Una buena secuela... Algo que no dije... Antes de seguir con, con las opiniones de ustedes... Es que está, está dirigida... Por, eh, ya lo tengo acá, Rodney Rodman, Peter Ramsey y Bob Persichetti. Eso, bueno, eh, gracias por dirigir esta película, pero lo que más me interesa es que está producida por los genios de Phil Lord y Christopher Miller, que han hecho solamente maravillas en el cine y van a estar encargados de eh, las secuelas, así que confío mucho en, en las mentes creativas de estos dos genios. Así que bueno, eh, veremos. Mati, querido. Tus opiniones. Bueno, yo voy a decir que Sony lo mejor que ha hecho eh, en esta vida es eh, de Spider-Verse. No queda duda de eso. Eh, el resto de cosas. Bueno, y Tobey Maguire, pero el resto de cosas de Spider-Man, no, por favor. Así pero ellos que, quisieron a eh, Tobey Maguire. Eh, hasta, bueno, Spider-Man. <risa> no sabemos. Por ahí sí. Bueno, no sé, capaz que... Quizás lo clonaron en un laboratorio, uno nunca claro, sabe. Claro, capaz que está genéticamente modificado para ser eh, el mejor de los mejores. Eh, volviendo al tema de la película, yo para mí, yo soy fanático de las animaciones de, de Spider-Man y creo que Into the Spider-Verse es de lo mejorcito. Literal, que creo que la vi unas tres, cuatro veces. Y, y me parece que me sigue emocionando y me sigue llamando la atención como la primera vez que la vi. Y es el, la, la primera vez que uno se puede llegar a, a, a meter de lleno en el, en el multiverso de una manera más, no sé, más linda. Está llena de colores, llena de, de, de gracia por la película. Es eso, una trama comiquera hermosa. Creo que por donde la veas eh, tiene puntos fuertes. Sí, coincido. Eh, el tema comiquero, que ya lo han mencionado bastante, es eh, un tema para hablar porque es literalmente un cómic llevado a, a la pantalla por, por todo. O sea, son viñetas que estamos viendo en movimiento, incluso hasta en, en, en lo que vendría a ser eh, las hojas de los cómics, esos punteaditos que tiene la animación, que, que le queda tan bien, eh, que prácticamente no se notan, pero que se adapta a la pantalla y, y a cada escena. O sea, en, en ese aspecto creo que es... Bellísima la película. Eh, ¿Fede? Coincido con lo que vienen diciendo. A mí particularmente, eh, hasta hace un tiempo, eh, me costaba ver mucho películas animadas que, que no por ahí que no fueran de Disney. No sé, me crié como viendo películas de Disney, de Pixar, y me costaba un montón eh, ver de, eh, películas que fueran de otro estudio y, y que tuvieran otra, otra onda. Eh, me, me costaba ver eh, la animación. Y con esta película me pasó que cuando la anunciaron que iba a ser una película de, de Spider-Man animada, era como, mmm, viste, puede ser otra una una más del montón, y la verdad que no. Eh, terminó siendo un peliculón eh, que se llevó todos los premios. Aproveché a googlear y en esa en esa terna eh, estaba, había una película de Wes Anderson, eh, Disney tenía dos, con Ralph dos y Los Increíbles dos, eh, y, y bueno, estuvo increíble que, que se la llevara eh, esta película porque es un cómic que cobra vida, eh, eh, es eso, lo, lo que decían recién, eh, y es única, tiene tiene un estilo que, que no que no todas las películas de animación tienen y que creo que estamos lejos de, de ver algo algo así. Sí, es verdad, es verdad estaba con Isle of Dogs de Wes claro. Anderson. Eh, sí, me encanta de los dogs, pero son cosas completamente distintas. Eso también es eh, debatible en los premios, porque juntar películas para darle el premio a la mejor cuando a veces una película no tiene nada que ver con otra. Es bueno, es un tema a de debatir claramente en otro momento, pero por suerte acá se lo dieron y, y la verdad que fue, fue un logro por toda esta hegemonía que hablábamos de Disney y Pixar y. Y porque realmente esto que mencionabas, que fue una película distinta, eh, generalmente no se suelen ver películas que salgan de lo que estamos acostumbrados a ver. Y esta película fue una locura en muchos aspectos y uno pensaría que no iba a tener el reconocimiento que se merecía, pero por suerte pasó. Y la verdad que el premio, bueno, es un detalle menor, pero... No tanto porque mucha gente se termina fijando en eso para valorar una película y que lo haya conseguido en un premio tan popular como lo es el Oscar. Eh, la verdad que estuvo bueno. Y, y esto que mencionabas de por ahí un poco las expectativas, a mí me pasó de ver, bueno creo que a todos, no sé si fueron a ver Venom al cine, pero la escena post créditos de Venom era una escena de esta película. Y yo no le tenía nada de fe, o sea no me interesaba para nada... Estaba completamente negado por alguna razón, no sé por qué, y después la vi en el cine y nada, eh, cambió completamente la historia. Entonces eh, agradezco que, que esta película exista porque sinceramente es una completa maravilla. Bueno, ya los escuché a todos hablar sin spoilers, ahora nos vamos a meter con spoilers para... Eh, hablar de... No, para para, de... para, para, para, para, para, para, para, para, Wait ¿Qué pasó? Video? Yo quiero... A ver, nos pusiste a todos... Cari, me, me, no me ibas a... Eh, no, Te prometiste no. que no me ibas a desordenar esto. No, no, no, hice, no hice ninguna promesa. Están todos detectives <ríe> Vos nos sometiste a un cuestionario a todos, muy difícil, porque, va, por lo menos yo, eh, me costó mucho responderlo. Así que me parece ¿verdad? que es justo... Que ahora lo tengas que contestar vos. Te toca. El clásico tuve. cuestionario de Spider-Man. Bueno, sí, creo que es justo. Eh, así sacamos de, del medio el tema del dinero, así, bueno, eh, <risa> compenso con esto de... de claro, tomar como parte del pago, si querés. Sí, sí, es verdad, es verdad. Canje, eh, del canje del eh, caje. Bueno, no lo tengo acá escrito, así que me podrían ir ayudando. Bueno, empiezo yo para hacerte la primera pregunta. Dale. La primera que visites a mí, recuerdo. Eh, bueno, con Qué memoria. ¿cuál? Sí. ¿Cuál fue tu primer acercamiento A Spider-Man? Eh, bueno Como el de muchos seguramente eh, Fue con, con las películas de Tobey Maguire, que de hecho en esa época eh, También estaban Como en, en la televisión Y en ese momento la de los cuatro Fantásticos y la de los X-Men eh, Que yo a los cuatro Fantásticos de esa época los quiero mucho Más allá de que mucha gente no Los sigo queriendo mucho y bueno, los X-Men sí, creo que son más queridos. Y en todo eso estaba ese Peter Parker de Toby. Y sí, fue mi primer acercamiento a, a Spider-Man con, con Toby Maguire. Muy bien. También te banco con los cuatro fantásticos, los amo. Muy bien, muy ¿Cancelados. bien. Cancelados. No, ah. porque. ¿Por qué? <risa> mentira, mentira. Yo también los quiero. No, no, pero, <risa> hablo de la 1. La 2, sí, es verdad que te la regalo. Es como que... Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahí no. sí. Pero nostálgicamente la queremos Creo. Sí, sí. Eh, bueno, la segunda pregunta yo, yo, yo sí quiero hacer la segunda ah, está, pregunta está. porque es la que más me costó y de hecho, es una hermosa coincidencia que sea así, ¿cuál es tu Spider-Man favorito del cine? Uh, esta les costó a todos seguramente <risa> eh, no, no lo no lo tengo definido todavía es como en proceso pero me voy a arriesgar y Sé que va a ser polémico en algún punto, pero bueno, si se arma la polémica, que se arme. Por favor, no se vayan, lo único. Si me quieren putear, me putean. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, es verdad. Muy bien metida esa frase. Muy bien. Creo que mi spider favorito, contra todo pronóstico, es el de Tom Holland. Y voy a explicar por qué. No, no. Encima, las dos primeras películas, Homecoming y Far From Home, no me gustaron. Pero siento que, en cuanto a edad, en cuanto a parecido, en cuanto a cómo llevaron al personaje, no tanto a las historias, sino al personaje, y que tuvo también la suerte de caer en un momento bastante adecuado. Eso, bueno, pobre de Toby y pobre de Andrew, especial de Andrew, pero bueno, tuvo la suerte de caer en un momento bastante adecuado. Creo que es el que mejor eh, representa a lo que es Spider-Man en lo que tuvimos en el cine. Estaría un poco cabeza a cabeza con Miles Morales en esta película, que creo que es en ese aspecto el Spider-Man definitivo, pero si tengo que quedarme con estos tres que tanto queremos, creo que mi Spider-Man favorito es el de Tom Holland. No me parece no. tan polémico. Bueno, por ahí era polémico. Grabé las manos antes de... <risa> De, a mí sí, era problema, nada, no, mí sí. No, no, no le va va Para mí sí es polémico eh... porque nada, pensaba otra cosa. No, no, que... no, No, pensaba que era el de Andrew Garfield, no sé por qué. Ah, yo también. Sí, yo he pensado lo mismo. No, no me, me gusta mucho el Andrew, eh. Eh, le tengo mucho afecto, pero bueno, chicos, perdimos la apuesta. Los que ya saben, de... <risa> <risa> había plata de por medio acá con, con todo esto, no, no, siempre hay plata de por medio. mira, lo que me estoy enterando, bueno, <risa> increíble. Ni siquiera bueno, me dejaron apostar, de pero bueno, yo igual te digo, yo estoy bastante de acuerdo con, con lo que decís vos, nada, me he tocado, porque, o sea, a mí me pasa que en mi Spider-Man preferido es el de Andrew, pero que como el de Tom y bueno, el Miles de de Into the Spider-Verse, es como que siento que todavía me falta ver hacia dónde van y me falta ver más desarrollo de sus personajes y es como que en un futuro probablemente lo, lo desplacen a Andrew del podio, pero bueno, nada, eh, eso. Siguiendo a la próxima pregunta que también me pareció muy interesante cuando me la hiciste, eh, ¿cuál es tu Spidey favorito de cualquier medio? sean videojuegos, series, cómics, etcétera. Yo eh, recuerdo que, un poco en joda, un poco en serio, algunas personas, cuando les hice esta pregunta, les mencioné al famoso Spider-Man del, del tren este de la alegría acá en Argentina. No sé si Fabio allá en Bolivia tiene la suerte de tener algo parecido. Una persona un Spiderman, que se vista de, un Spider de, de Spider-Man y vaya por la calle. Pero como así, como una atracción de parque infantil o, claro. o tipo random en la calle vestido de Spider-Man. Mita y mitad, o sea digamos que <risas> se usa como un tren, como un tren de la alegría se le dice acá, yeah. y generalmente se ve en la costa, acá vacacionamos eh, mucho en la costa atlántica y se ve un trencito con muchos personajes eh, como Peppa Pig, eh, Spider-Man eh, Bob Esponja eh, un poco deplorables en algunas ocasiones, como que Bajados de calidad. Eh, y lo dije en joda, eh, Por esto, pero hay un meme muy bueno de un Spider-Man eh, bueno, esto lo puedo decir, ya hablamos de drogas, inhalando algo en una mesa, eh, que es maravilloso. Y otro también con un voz esponja en el tren de la alegría, después se lo voy a pasar a Fabio para que tenga más o menos una idea de lo que estoy hablando. Eh, que, que me gustan mucho esos memes, pero, pero no, no, no no es ese mi spider favorito de cualquier video. Ah, yo, yo, no, no, me, no, no, ¿Eh? me estaba asustando. No. Yo, no, tengo no. Uno, yo tengo sí. un sticker donde Spiderman man está haciendo twerking, te lo puede pasar también. Ah, bueno, sí, pasalo, pasalo, que, que lo sumo a mi colección de stickers. Eh, creo que esta no, no la tenía ni siquiera en el radar, es difícil pero si tengo que empezar un Spider-Man... O sea, no me quiero ir a lo, a lo obvio en las películas, pero tampoco vi mucho las series y tampoco vi eh, tengo mucho conocimiento en otras cosas de Spider-Man. Eh, así que no sé, creo que me quedaría para darle un lugarcito con el maíz Morales de esta película. Qué es silencio. Es oh. <risa> Empezando como estábamos no procesando equipo, O sea que bueno. hiciste toda una vuelta para decir que el, el favorito de <ríe> Miguel Morales en... Ojo, sabes qué me pasa? Que me gusta mucho el del videojuego, pero no jugué el videojuego O sea, es raro, visualmente me, me gusta mucho, con el traje, todo, las cinemáticas que vi Pero no, no jugué el videojuego, entonces es raro decir que es mi favorito en cualquier medio Porque ni siquiera toqué el videojuego, pero bueno, no sé si vale también Eu, vale, yo creo que sí Yo cuando ver, hicimos ¿sí? nuestro, nuestro episodio Dije que era mi favorito y no lo jugué tampoco O sea, a vi bienvenida. un... No, te dije, que vi las vi como la historia Vi las cinemáticas, mm, tipo, no sé, no vi no un sé. resumen Te dije que no lo jugué que Juan lo jugó y me contó todo Ah, es verdad verdad. Pasa que a bueno, bueno. le cuentan le cuentan Los juegos como, como Los argentos le contaban las películas a los hijos claro, sí, Es sí. verdad <ríe> Bueno, eh... si tengo una pregunta más fácil Ah, otra eh... más, quedaban todavía Quedan como 25 preguntas todavía de cuestionario. Tenemos para... Eh, sí, yo tengo esto una les más No es un review de Into Spider-Man en realidad. Esto es solamente un cuestionario a Sebastián sí, para sí. vengarnos de todos los cuestionarios que nos hizo nosotros. Y es la primera parte es? de 55. La falta. Muy bien. Bien, mi pregunta es, ¿cuál es la película, cuál es tu película favorita de Spiderman? Bueno, acá no tengo dudas, y puede ser un spoiler para la calificación de esta película, pero eh, claramente Into the Spider Verse es mi película favorita. No, ni lo dudaste, ni lo dudaste. No, no, no, no, no. No hay duda. No hay. pero ni una pizquita de duda. Quiero para... hacer, quiero hacer un, un, un conteo acá. ¿Quiénes dijeron que Into the Spider Verse era su, su película de spider -Verse? Sabes que ¿Qué? no hice la tarea y no conté, pero bueno, podemos. Yo eh, sé que eh, yo dije. Y al, alguien también. Dijo también. Sí, Fabio. Yo, sí, sí. sí. ¿Alguien más? ¿Se suma a la oh, Spider-Verse okay. neta? Ya saben cuál fue mi elección como película favorita. Es verdad, cuestionable. ¿Lo querés decir? Así te golpeamos entre todos. Sí, Porque de ahí 2. Los... Muy bien. ¿Ah? Okay, ok, ok, ok. ¿Qué? Bueno. Oh, ¿Qué? Ahí hubo, hubo un grito ahí de fondo. Excuse me. La producción me bajo <risas> no, no vamos a, a, a cuestionar eh, no, Las no. elecciones de, del resto No, Y vamos con la última ¿sí? da, te, te vamos a liberar de las otras De las otras 25 que quedan Gracias, las contesto por mail si quieren Dale O y las dejamos para perfecto. el Blu-ray tipo Para las escenas eliminadas La versión ya, la, la, versión. <risas> la versión extendida eh, Esta es un poco más fácil eh, ¿Cuál es tu villano eh, favorito de, de Spider-Man? Acá también no tengo pero ni una pizquita de duda. Es el Duende Verde, interpretado Vamos. por eh, William Dafoe. Y quedé muy sorprendido con su interpretación en No Way Home. Eh, su, su interpretación en, en Spider-Man, en la primera de Tobey Mobile, es muy buena. Y de hecho de esa trilogía creo que no es el mejor villano, el mejor es el Doctor Octopus. Pero lo que hizo en No Way Home es fenomenal, es maravilloso. Esa continuación de, de su personaje tantos años después y que sea prácticamente el mismo, eh, me fascinó. Y William Dafoe es un actorazo, o sea, es imposible no querer a William Dafoe, así que el Duende Verde. Nice. Pues, todo? Que sí. Pasaste, pasaste con 10. No, no, falta, falta otra pregunta. ¿Cuál es el año de nacimiento de la tía May? <risa> me mataste y encima como. ¿Cuál de vez más joven. joven? Claro, no, no sabría qué año decirte, pero. Eh, no ni mentira. idea. Ni idea. No, no, no, no, no, no más. para una. Bueno. La del Titanic. Bueno, eh, ahora sí, Clarilla, no me puedes interrumpir más. Eh, no, ay, qué mala onda Me voy, me muteo, No, No, no, por favor Nos vamos a meter con spoilers Así que bueno, si no la vieron, aprovechen Y si ya la vieron, bueno, a partir de este punto se pueden quedar Esto sigue, como digo siempre, bajo su propia decisión ¿De qué va la película? En esta película el protagonista no es Peter Parker Es Miles Morales, aunque empieza con Peter Parker sería una especie de, de Peter Parker que ya conocemos porque nos cuenta un poco la historia que ya hemos visto en películas anteriores, de hecho hasta se burla del famoso baile de Tobey Maguire, que ya, ya, si a partir de ese momento no te compró la película, yo creo que no, eh, no, no te iba a comprar más, porque ya ese tipo de humor que se maneja eh, me parece simplemente maravilloso, autorreferenciándose y encima... Eh, burlándose de, de cosas que salieron mal o, o de cosas que salieron bien, digamos, ¿no? Eh, eso me, me parece genial. Eh, y nos presenta este Peter Parker con la presentación también con el cómic, o sea, esto también va pasando con cada Spider-Man que va apareciendo, siendo conscientes de que son historias de cómics, más allá de que se vivan ahí, son historias comiqueras, y el personaje igualmente sigue siendo el protagonista Miles Morales, que Va a ser en un punto de la película el Spider-Man de ese universo. Que lo pica la araña. Eh, algo que también me gustó mucho. Lo pica y se muestra como una secuencia súper dramática. Y con zooms y todas esas cosas. Y para él fue simplemente que lo picó un insecto. Mata la araña y la saca de la mano. Que también me gustó mucho como referenciando a esto de que siempre la picadura de la araña termina siendo algo muy eh, dramático o algo a lo que se le hace un foco bastante importante y acá es como que lo hicieron, pero después dijeron como, vaya, te picó una araña, seguí para sí. adelante, no pasó nada. Sí. Eh, y ahí se empieza a encontrar con los poderes y empieza todo su camino como un héroe, para nada normal, porque en el medio de todo esto, el villano a vencer es Kimping, que estaba... Eh, armando un colisionador, creo que el nombre era colisionador, para traer de otro universo a su mujer y a su hijo que murieron en un accidente. Entonces la idea era poder reencontrarse con otras versiones de ellos. Y todo sale mal. Y traen a distintos Spider-Man de distintos universos con los que Miles se va a ir encontrando a lo largo de la película. ¿sí? Antes de empezar a hablar... De la película les quiero preguntar, seguía con los cuestionarios, ¿no? Eh, ¿Cuál es su Spider-Man favorito de esta película? Javes. Eh, para mí es difícil. <ríe> no, eh, realmente me gustaron, eh, me gustó que estuvieran eh, todos, pero que estuviera eh, particularmente Spider-Ham eh, me <ríe> causaba muchísima gracia. Eh, más porque la apellido es Peter Porker. <ríe> Eh, no sé, me da mucha gracia, siento que le, era la, el, el relajo cómico de la película eh, muchas veces, eh, pero me encantó en sí eh, el Spider-Man Noir, el, el que es interpretado por, eh, bueno, en el original eh, por Nicolas Cage. Es, muy bien. Me pareció muy particular ese Spider-Man. Muy bien, muy bien. Eh, sí, eh, de Peter Parker creo que una de las cosas para destacar es que tiene posiblemente el mejor chiste de la película, que es al momento de irse a su universo, que hace el saludo típico de, de los Looney Tunes, era, ¿no? Sí, sí, sí. De, sí. Eh, That's all falls Y le pregunta, como, ¿tenemos los derechos para decir Legal. eso? Legal. <risa> <risa> <risa> no tiene nada que ver con Sony, y se va. tipo se, se, Como que se sacrifica, se salta y, y se va a su universo y chao lo dijo. Eh, nada Me acuerdo que en el cine cuando vimos eso fue eh, una risa general y, y me encantó me encantó eh, ¿Quién seguía? ¿Ya perdí el orden Fabio? Ah, para mí igual se me hace muy muy complicado estaría entre Miles Morales y, y Peter, bueno la voy a jugar por Peter B. Parker que tiene una historia que si en algún momento retoman la, la saga de Tobey Maguire me gustaría que su historia vaya un poco por ese lado ¿no? que es un Spider-Man con muchas crisis adultas creo y nada, a mí me ha encantado esta versión de Spider-Man. Sí, es verdad, en ese aspecto eh, creo que usaron eh, en la presentación al Peter Parker de este universo para referenciar al de Tobey Maguire, pero en esa parte con el Peter B. Parker eh, estuvo buena esa conexión también con lo que podría haber sido el futuro del Peter de Tobey Maguire. Porque en un punto es como que si hubieran seguido un poco más con las películas no sé si eh, lo que íbamos a ver era muy parecido a eso. Así que está, está buena esa, esa observación. Eh, ¿Clary? Me hubiese encantado verlo a Toby en No Way Home con un show encima del traje. Sí. <risa> tipo como referencia a Peter B. Parker. Eh, no, el mío, o sea, me pasa que es como que, no quiero decir Miles, porque como que a Miles lo, lo, lo, lo pongo en categoría de, como que lo comparo más con los Spideys, que ya hablamos antes, eh, pero obviamente se compró mi corazón. Eh, pero así como de los más, los, los, los, los demás, el, mi preferido creo que es Spider-Noir también. Eh, no sé, medio, o sea, no sé si me dio gracia, pero me pareció como súper, eh, como que el contraste que hacía con todo lo más cómico o gracioso de los demás, personajes era como que me gustaba como quedaba y todo el gag con el, el cubo Rubik's que no me, no me acordaba y lo vi de vuelta hoy y fue como, eh, claro, pobre pibe ve todo en blanco y negro, tipo, eh, pero nada, y me parece muy fachero. <risa> Así bueno, que. sí, sí, es verdad, canchero. <risa> eh, bueno, eh, sorry. Lo que lleva a Nicolas Cage a todos lados. O sea, ya claro. la voz eh, es impregnada en el personaje, es como claro, si estuviera claro. él debajo del traje. Eh, sí, tiene momentos muy divertidos, eh, más allá de ser como un personaje apagado, más allá de blanco y negro, eh, que como que está medio underdog, tiene sus momentos eh, muy, muy buenos, así que en especial cuando se presenta que está el viento ahí y... Y Parker pregunta como, ¿de dónde viene el viento? Bueno, no tiene sentido, no hay lógica, pero no importa. Para caracterizar al personaje lo sigue a todos lados, me, me pareció genial. ¿Mati? ¿Mati querido? Yo creo que en algún punto, ya lo había dicho, creo que en alguna juntada que hemos tenido, que hablamos de la película, había dicho que mi personaje, mi spider favorito era Noir también. Y... No, digamos, no sé por qué, yo creo que se lo atribuyo a que me gustaba mucho de haber jugado en la compu, uno que se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba? tres Dimension, creo que algo así. Y estaba el Spider-Man Noir y me gustaba mucho. Y verlo en la película a mí me llamaba mucho la atención porque ya de por sí estábamos viendo diferentes versiones de Lombrania y nada creo que me quedé como con la nostalgia, calculo yo. Eh, más que por la trama, o, o lo que haga él en la película. Sí, sí, es, es muy nostálgico además. Pega, pega bastante con, con la descripción. Fede, ¿tu Spidey favorito en esta película? Eh, coincido con la mayoría, creo que el, el, de, el de Nicolas Cage, el Spider-Man Noir. Eh, tal vez, creo que porque digo es una película que tiene mucho color, eh, como que está muy arriba todo el tiempo, y que aparezca él así con blanco y negro, que, que tira esos chistes ya desde, desde el arranque, y como decía recién, eh, si no me equivoco, Clary, eh, esto del, del, de, del juego con el cubo, que lo veía siempre igual, eh, me parece que como con ese estilo así muy eh, serio y elegante, rompe, rompe con todo con todo eso, y también coincido con con Javes, eh, y creo que el, el Spider-Ham también es muy gracioso, muy al muy estilo, como decías recién, eh, Sebas, eh, Looney Tunes. Creo que, que entre ellos dos eh, está ahí mi, mi favorito. Tienen, tienen bastante en común. Te envidio que te acuerdes quién dijo cada cosa, porque yo <risa> <risa> ya me perdí en la ensalada de, de, de nombres que tiraron. Eh, si, si no hice mal la cuenta, creo que el Spider-Man Noir eh, ganó por goleada y quedé bastante solo en lo que sería mi Spider-Man favorito de esta película, aunque Fabio también lo eligió, así que estoy con él. Para mí el mejor es Peter B. Parker, eh, porque además le, le dieron un, un muy buen arco argumental a, al personaje en la película, que ni siquiera es protagonista. Pero acompaña al protagonista, lo, lo hace crecer, confía en él, porque en un punto es el único que confía en él, cuando nadie eh, daba un peso por Miles Morales. Eh, se alegra por él, eh, digamos que es su mentor, el mentor que, que no pudo tener en la figura del Peter Barker de ese universo que asesinó Kimping. Y además eh, continúa un poco con lo que dijo Fabio de este arco que ya veníamos teniendo de, del Spider-Man de Toby. Eh, con Mary Jane y toda esa relación, y creo que eso también, al menos a mí, me hizo empatizar un poco más. Pero bueno, igual, eh, gustos son gustos, y además creo que todos eh, para lo suyo estuvieron muy muy bien, no mencionamos a Penny Parker, que también me gustó mucho su caracterización más de anime, que cada cosa que hacía era todo sacado de un anime, o sea, todos los movimientos, eso también habla un poco de la locura de esta película que por momentos vemos imágenes o cosas de, de la vida real, como la paleta toda deformada de lado y después vemos cosas en blanco y negro, y después mucho color, y esto que es como si fuera una película de anime, y que me pareció fantástico con el robot ese que, si no, se nos rompió el corazón cuando lo mataron. Oh. Eh, qué tristeza. Qué Muy tristeza. kawaii. Sí. sí, además, las caritas que ponía... <risa> Como si fueran emoticones. Igual en realidad, eso no entendí yo, porque supuestamente el robot era controlado por la araña, que la araña está viva al final. Pero creo que habían, o sea, hicieron mierda al robot. Entonces ya no había forma de. de o sea, la araña seguía, pero no había forma de que la En realidad, se, la, la realidad del robot está viva. Sí, sí. <risa> en otros corazones. Ah. Pero eh, no, sí, por ahí para como... la secuela vuelve con otro robot pero no y sigue ahí. En la suya. Y Hay que ver. Hay que ver. Eh, bueno, eh, Wednesday Stacy. Eso iba a decir, mención especial sí. para nuestras páginas. Mención de especial. Es verdad, eh, es verdad. Además, sí. eh, tiene la voz de Hailey Stenfield. Uh -huh. Así que, nada, para destacar. <risa> Metiéndonos en, en más detalles en la película, gracias por contestar nuevamente un cuestionario. No les voy a hacer más, así que gracias. Por ahí, por ahí no sí me no, no confío en nada. <risa> No creo que se me ocurra algo a esta hora, pero por ahí... Ah, hay una pregunta más para más adelante. Bueno, perdón, no dije nada. Eh, uno de los grandes eh, aspectos que destaca en esta película, claramente, y ya lo hemos mencionado bastante, es todo el aspecto comiquero, esto de las viñetas, eh, los cartelitos, tienen un nombre. No me acuerdo ahora cómo, cómo se les menciona, pero eh, todas las expresiones, eh, todo todo muy... Sacado de, de un cómic y, y llevado a la pantalla Esto también de que cada vez que un Spider-Man se presenta Es como que están presentando Un cómic nuevo eh, y, y esos detalles me, me gustaron muchísimo Porque Cuando se adaptan estas películas Básicamente se están adaptando De cómics, entonces Muchas veces se habla de No son fiel a los cómics o cambiaron esto del cómic O no sé qué, que siempre la gente se queja Y acá la verdad que no hay forma de quejarse porque yo, o sea, tengo muy poco cómic encima, o sea, no tengo idea, pero más allá de eso creo que el espíritu del cómic está llevado a la pantalla y yo creo que eso es el punto más fuerte que tiene en un aspecto esta película y acompañado de la animación. No sé qué opinan ustedes. Es el lado comiquero que me parece que está hermosamente armado, de hecho, hasta te fijas que en las transiciones hay algunas que parecen como si estuvieran pasando una página, eh, y es hermoso esos momentos, esos detalles, que te hacen sentir que, que está vivo, eh, lo que es como si lo estuvieras leyendo, pero bueno, como un live action. Eh, y además con las transiciones, los movimientos, lo, los gestos, eh, la, los dibujos, eh, te va haciendo vivir como que cuando estás leyendo un cómic, o cuando lo estás viviendo, o cuando lo sientes, porque bueno, no sé si a ustedes les pasaba cuando leían cómics, que era como que nada, esos momentos donde pasabas la vista de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, así, como que era una genialidad. A mí me gustaba mucho. Eh, y te lo hacen de a veces esos movimientos, como para hacerte sentir que estás leyendo un, un cómic, pero bueno, eh, a vivo. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Fabio? Sí, algo que, que me pareció muy interesante de este aspecto comiquero, que noté hoy al verla otra vez, es que percibes el cómic en primera persona por la estética que tiene la película. Eh, dentro de la historia también, por ejemplo, en, en el inicio cuando Miles trata de entender sus poderes y, y ve el cómic de Spider-Man... Y también en Tercera Persona, que era lo que tú decías, ¿no? Que después de contar la historia de origen de cada Spider-Man es como que se cierra un cómic. Y hay un detalle muy interesante que es que cuando Miles finalmente ya se convierte en Spider-Man, su cómic se une junto al de los otros, ¿no? Como en una forma física. Entonces, todos esos detalles me parecen que, que está impregnado, ¿no? De esta esencia comiquera. Sí, sí. Teniendo su, su propia historia, básicamente eso. También está, está muy bueno. ¿Clari? ¿Clari, querida? Bueno, yo creo que ya lo dije al principio cuando, cuando di mis opiniones generales sobre esta película, pero el aspecto comiquero, como decíamos, eh, me pareció, un primero, eh, como muy ambicioso y atrevido de su parte porque, o sea, es, es una jugada eh, como que... Nada, obviamente le terminó gustando a todo el mundo, me parece. ¿eh? O sea, creo que es lo que Terminó siendo como el, eh, lo que todo el mundo dice que es como lo, lo especial que tiene. Pero bueno, podría haber salido mal. <risa> eh, así que, nada, a mí me parece que es como que súper innovador, eh, más que nada también en o sea en, en lo que es el ámbito de animación, no películas animadas. Porque uno está acostumbrado a las películas animadas de Disney y de Pixar eh, que es como que sabes la fórmula que funciona y lo que a la gente le gusta, y es como que, bueno, y listo. Eh, y después tenés estas cosas más alternativas, como la animación que vimos acá, como la animación, no sé, de Wes Anderson en, en, en, en The Pile los Dogs, y, y es como que es me gusta la diversidad de estilos, eh, y me parece muy acertado, y más que nada, y más todavía, o sea, que era perfecto, y o sea, vieron la oportunidad y la tomaron, eso, eso es lo que como que respeto mucho de, de esta película, es como que, bueno, eh, tanto que la gente siempre se queja de las películas de adaptaciones de cómics, que tipo, ay, son, no son fieles a los cómics, no sé qué, tipo, toma, una película que es literalmente un cómic, ¿entonces? tipo para que nadie pueda decir nada, eh, así que, nada, a mí me encanta, sí, sí. la verdad, sí, sí, eh, 10 puntos. Es cierto eso, <risa> de que en, en cuanto a cómic, es un cómic en la pantalla grande y, y ojalá para las secuelas tanto la segunda como la tercera parte de, de esta historia mezclen más estilos incluso vos mencionabas I Love Dogs que ya lo habíamos mencionado anteriormente por el tema de, del premio Oscar eh, estaría bueno que no sé, metan un stop motion ¿no? Algún Spider-Man que sea un universo en el que sea así por alguna razón estaría bueno que sea un collage de muchos más métodos de animación eh, creo que elevarían mucho más eh, el nivel de esta película en cuanto a, a este tema. Eh, la verdad ver, que se eh, podría aprovechar porque ya hacer. el desastre está hecho, digamos, ya sabemos lo que pueden hacer, así que el potencial está y, y ojalá lo tomen un poco por ese lado. ¿Mati? Yo me quedo. <coughs> perdón, yo me quedo con lo que decía Clary de. Estamos. Sí, no, estoy. Estoy bastante para atrás. Eh, me quedo con lo que decía Clary con respecto a esta. esta Cháchara que siempre la gente tiene de decir... ...che, las películas de superhéroes no son muy fieles a los cómics... ...y acá tenemos una película que es un cómic en sí... ...y me parece que la animación es estupenda... ...y que tenga esta tonalidad al estilo cómic... ...va con va con la película, primero porque a Miles Morales en sí... ...no lo habíamos visto nunca en, en, en otra versión que no fuera cómic... ...entonces me parece que si la apuesta era la animación a este estilo... Lo hicieron demasiado bien y creo que todos los personajes tienen un, un rasgo que se destaca en cuanto a, a lo que es el cómic. Eh, no soy un experto, digo, en ni, no dibujo ni nada por el estilo, pero me parece que la película tiene sus puntos fuertes por, por respecto a la, a la animación. Y me parece que es, eh, es hermosa como se ve. El, el, el contraste de los colores, la, la combinación, los personajes, también incluso uh, los diferentes Spider-Man con sus diferentes formas de ser dibujados y de ser animados, hacen un juego bastante fuerte dentro de, de lo que es Into Spider-Verse. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, los colores, que también lo mencionamos bastante, en eh, cada vez que por ahí algún personaje peleaba solo, algún Spider-Man peleaba solo, o en el momento en que cada uno va a su universo, toman el color más representativo de, de su universo eh, en varias de las ocasiones, no siempre. Y eso también es un detalle que estéticamente y visualmente para la película quedó, quedó muy bien. Eh, Fede, para terminar esta ronda. Sí, eh, sumando un poco, eh, sobre todo el último recién que decía eh, Matt, me parece que cada eh, cada personaje es distinto, se ve distinto, pero, pero hay armonía. Eh, digo, podría, es una película que siento que podría haber salido mal eh, por, por toda la cantidad de cosas que, que tiene eh, en cuanto a la animación, a los colores, a, a, a la cantidad de personajes y esto de es que cada uno es distinto, pero cada uno tiene una identidad eh, y, y que Pueden convivir y que conviven muy bien en, en la película. Eh, me parece... Sí, sí completamente. Eh, que, que era o salía muy mal... sido un loco. O claro. era una maravilla que terminó siendo. Eh, Como lo fue. Sí, sí. Así que en ese aspecto creo que, que por suerte salió bien. Y, y lograron hacer de estas mezclas algo tan tan maravilloso. En cuanto a personajes, ¿qué, qué opinión tienen? Porque tenemos varios Spider-Man tenemos muchos villanos y yo, yo estoy fascinado con todos además el trabajo de voz que muchas veces no se eh, no se aprecia tanto en las películas animadas pero sinceramente es maravilloso o sea sinceramente está muy muy bien llevado eh, cada uno de los actores cada una de las actrices que, que está en esta película lo hace de manera excepcional y, y todos los personajes eh, tienen su, su momento, su participación, incluso el escorpión que aparece de la nada, como que no había estado hasta ese momento, y de un momento al otro empieza a atacar ahí, cuando hacen la emboscada en la casa de, de Peter Parker, donde está la tía May, eh, y eso me, me encantó, que todas, todos los personajes tengan su momentito para aparecer, para brillar, y bueno, no sé cuál cuál será su opinión. están tímidos no no aquí estoy Profe, <risa> eh, yo le quiero decir algo este me puedes repetir la pregunta Sí. Eh, <risa> profe, profe, es que sí. tu opinión sobre los personajes en general héroes villanos eh, todos los que tuvimos en esta película bien bueno yo quiero decirles que no mentira eh, a mí la verdad no me Escuché me gusta, de nuevo no, no, ya, ya, ya, perdón. Lo que pasa es que tengo varias cositas. Eh, pero de todos los villanos, la verdad que, o sea, más allá de los villanos, como en la presentación, Scorpion eh, me gustaba mucho, más que me hacía recordar a las primeras películas. Eh, y voy a decir algo muy WTF, pero no sé como me gustaba eh, por el nombre de mi horóscopo, <risas> Era como que me encanta. Eh, no, pero como fueron llevando cada uno de ellos, me, me, me gustó, y en particular este, como que les mencioné. Siento que no estoy diciendo mucho, pero bueno, es, es algo. No, no, válido, completamente válido. Eh, ¿Fabio? Eh, bueno, si hablamos de los villanos, me encanta mucho cómo se aborda, por ejemplo, a Prowler, eh, que además le pone voz, Mahershala Ali. Me pasó algo muy raro la primera vez que lo vi, que viendo al, al personaje, sea yo, conozco, no lo conozco, pero era un poco raro porque claro, es un personaje de animación, pero por la voz y hasta cómo se lo anima, es increíble también que tenga dentro de la banda sonora ese sonido que es medio tétrico, te causa sí. terror o, sí, o hasta sí. te anuncia que está por venir nada, me pareció fascinante no, no había visto antes en ningún medio a este villano Prowler y me encantó después, el, el villano principal, Kingpin, me gusta mucho que a pesar de que se lo presenta con una monstruosidad increíble, no hasta visualmente hay tomas en las que ocupa casi toda la pantalla y, y eso te, te genera un impacto también, y que tenga una motivación bastante humana en el fondo, que de alguna manera te conecte un poco con el Kingpin de, de, de Daredevil que es un monstruo, pero también tiene su lado como que intentando conectar con, con una pareja, una familia o lo que sea, hace que, que sea un villano más complejo ¿no? y más disfrutable también Completamente, completamente de acuerdo. Sí, lo de la banda sonora en Prowler es, es magnífico. Yo me he pegado un par de sustos en, en esta película con eso. Eh, ¿Clary? Yo yo me quedé un poco corta con Prowler, siento. Eh, bueno. o sea. No se peleen, por favor. No, no, no, no. Me, es que me gustó tanto que me, me hubiese gustado verlo más. Eh, eso me pasó, sí, sí. o sea, pero lo poco que estuvo, a ver, tampoco que estuvo poco, pero como que lo que lo vimos me pareció excelentemente ejecutado, eh, pero, y me gustó verlo a Kingpin de vuelta, porque yo ya, cuando vi Into the Spider-Verse, ya había visto Daredevil, y, y quería con todo mi ser volver a verlo a Kingpin en algún en alguna película o algún producto de, de Marvel, eh, y así que, y, y fue como fue interesante ver esta como que esta nueva iteración no tan monstruosa y tan que, que en realidad que los fans de los cómics era de lo que se quejaban del kingpin de Daredevil no originalmente era como que ay bueno no es muy humano muy como flaco <risa> eh, pero pero después o sea como que me gustaron me pasó que había tantos personajes que es como que si bien digo, los momentitos que tuvieron todos me gustaron, quizás hubiese suprimido alguno, como que hubiese estado dispuesta a sacrificar alguno, tipo Javes, eh, no, te, no te ofendas, pero eh, como Scorpion, eh, para no sé, tener más de Prowler o de Kingpin, o no sé, mismo el Green Goblin mutante que vimos al principio. Eh, pero, pero la verdad que me, me impresionó mucho, igual me impresionó mucho el trabajo de, de caracterización tanto de los villanos como de nuestros héroes, eh, que se pudo hacer con la cantidad de personajes que había, o sea, eh, eso es como que aplausos. <risa> eh, oh, claro. Sí. Eh. No te odio, ¿eh? Pero... No, mentira. Eh, pero no, pero si te pones a ver como que cada uno tenía su momento. Era como que a pesar sí, de que había sí, cantidad sí. de personas, como que cada quien tiene su escena que uno dice rayos. Es que lindo <risas> ver que cada uno tiene su instante protagónico, ponele. O sea, no son... Pero... Sí, todos sí, tienen sí. como su momento de brillar. Exacto. Y, y eso es lo que uno alaba más de esta película. Sí, a mí me parece impresionante. O sea, más que nada porque... O sea, cuando vimos esta peli, todavía no habíamos visto los grandes crossovers de, de Marvel. O sea, como que. creo que. o oh sí. No, no, ese año llegó ah. Infinity War. Claro, tipo, como que no estamos acostumbrados a ver tantos personajes en la pantalla, como que al mismo tiempo. Eh, creo que lo más parecido que habíamos tenido era Civil War a esa altura. Sí, sí, sí. Sí, en ese aspecto sí también. Eh... Fue como un gran crossover, el primer gran crossover en un punto. Eh, así que nada, eh, en ese aspecto sí, justo con, con esto de los personajes, la verdad que eh, coincide bastante. Eh, Mati, ¿no? Le toca a Mati. Sí, perdón, Clary, pero yo voy a volver a citarte, y capaz que soy un poco redundante, pero hay dos... Cuestiones creo yo que acá me hacen bastante juego con respecto a la peli. Uno tiene que ver con los actores de doblaje y otro tiene que ver con los personajes en sí. Es como decís vos, oh, hay un montón de personajes en la película. No estábamos muy acostumbrados a ver tanta cantidad de personajes en una misma película todavía, por lo menos para ese momento. Y por un lado el tema, yo creo que kimping para mí es un villano súper imponente. Eh, cuando, cuando hablamos sobre un poco sobre el tema de, de, de Amazing Spider-Man, hablábamos de, de Kimping como un villano que suele aparecer en entregas de Daredevil, en entregas de, de, de, en de Spider-Man. Y es bastante grande, es bastante imponente, es bastante conocido, me gusta mucho el, el enfoque que le dieron en la película. Y por otro lado, me, ya hablé que mi personaje favorito fue Spider-Man Noir. Y Nicolas Cage es para mí uno de mis actores favoritos también. Entonces termino relacionándolo todo con esa idea de quién es el personaje que hace y quién le presta voz. Y es como decir, bueno, si tengo que elegir y hablar de personajes, voy a ser redundante, pero hablo de ellos dos. Creo que eh, son puntos, no sé si son los puntos más fuertes, por supuesto que no, pero son puntos que para mí hicieron ruido, creo que porque estaba condicionado desde otro lugar también. Sí, sí, sí, es verdad. Eh, ¿Fede? Sí, me parece que yo coincido eh, un poco con lo que decía eh, Clari, coincido bastante. Eh, con, y Clary, que con, dos. con esto de que hay... <risa> no, no, con esto de que eh, hay, hay muchos, eh, digo, son muchos personajes eh, y muchos villanos también. Eh, me parece que a mí particularmente, bueno, lo de, lo de King King me, me gustó bastante. Y, y lo de Prowler también me, me falta como un poquito ahí, eh, sobre todo porque vimos al principio un poco la relación que tenía él como con, digamos, el tío y el sobrino y, y la admiración, digamos, y, y, y lo que le pasaba a Miles en ese lugar, digo, de, de estar un poco más libre eh, a comparación digo, de, de su casa, él estaba en una escuela en la que no quería, tenía ahí su relación con, con su papá, eh, y después que descubra que es él al que lo, lo, lo está buscando para, para matarlo de alguna manera, eh, es súper es interesante. Eh, me parece que después, volviendo un poco al, al tema de, de, de, los, de los personajes en sí de, de, de los spider en general, digo, todos le aportan eh, algo a, a la historia eh, y a Miles, de alguna manera, eh, digo, entre, entre los chistes y, y, y entre eh, el acompañamiento y eh, la, la sabiduría de, de alguna manera, eh, no, no sé si, si sacaría la verdad porque me parece que todos tienen su, su, su momento justo y, y, y sus palabras justas, digamos, con, eh, como para con Miles. Eh, pero podría, vuelvo a lo mismo, digo, podría haber sido peor, digo, no peor, digo, pues no, no es peor, digo, pero podría haber sido eh, algo que, que se saliera de control, digo tener a tantos personajes, a, a, a varios villanos, si bien hay algunos que se lucen un poco más que otros, eh, qué sé yo, como que salió, salió bien, eh, y, y, y en cuanto a, a los villanos de, de, esta, de la última parte, digo que sobre todo queda Kim-Ping eh, con esta relación más, eh, más humana, pasa un montón esto de, con los villanos de, de buscar su lado más humano eh, y su misión, en este caso que era volver a recuperar a su familia, eh, como que contrastaba bastante con... Eh, con, con el resto de, de los villanos y, y de esa búsqueda. Sí, sí, sí, es verdad. Eh, bueno, para terminar con, con esta reseña de Spider-Man into the Spider-Verse, pensé en un momento, cuando preparaba esto, en hacer una pregunta. Esta sí es la última pregunta, se los prometo. No, eh, no, no, es la última, sí, es la última. Madre. No les estoy preguntando datos personales ni nada, así que no hay nada sospechoso. Eh, porque pensaba, esto que mencioné también en este mismo episodio, de que no conozco persona a la que no le guste esta película. Y justamente la pregunta va por ese lado. de Personalmente, ¿no? No, no quiero que tengan una idea más general ni nada que sea una respuesta muy personal de cada uno. ¿Por qué nos gusta tanto esta película, Javes? Muy bien, el cierre. Eh, bueno, a mí en lo particular me parece que es está muy bien armada, el conflicto es muy, evidente, es muy claro, eh, el, tra el trayecto del personaje es lo que tiene que aprender, sobrevivir o conocer, eh, luego la llegada de cada uno de los otros eh, personajes, bueno ya dije personajes, sorry. Eh, no, no, como que como cada uno va a como lo que dijimos antes, que cada uno va teniendo ese momento particular de brillo, de, de, de, de, de darle mayor... Eh, peso a la historia, eh, la hace como que tan tan sublime, tan buena, tan genial, tan divertida, y que tiene un timing que te mantiene, o sea, no te va dejando como que aburrido, como que bueno, esperando más, no, al contrario, cada vez hay un comentario, hay un chiste, un diálogo que te va dejando como que más interesado en todo lo que va a pasar, y cómo pasa, eh, siento que la hace mucho más divertida, genial, eh, llevadera eh, y entretenida. Eh, y nada, como a, a los que están fan de este personaje y de los cómics, es como que nada un fan service se podría decir eh, y bueno básicamente creo que por eso fue que gustó tanto y además bueno, la infinidad de estilos de, de ilustración que implementaron fue para la bala o sea, así que bueno yo voy a hacer mi tarea de volverla a ver pero falopeado, ya lo dije bueno sí. les aviso ¿Recomendás alguna sustancia en especial para, para la película? No, oh, ya digo que Wit. Y, y salgo yo en el en TikTok y que hola, este es mi primer Wit. <ríe> y voy a ver... <ríe> bueno, bueno. Dos horas después. <ríe> este es mi Spider-Verse y este... No, no ya, ya, ya, ya. Sí o sí tiene que estar documentada sí, esa experiencia. Sí. Chicos, si a ver, van a hacer esto, esto a háganlo con conciencia, por favor. Sí, sí, sí, Llegaron sí. a ver cuando, cuando G.A.L.E.U. fue a ver al cine una película, o sea, no sé si vieron todo eso, que han salido muchos memes de eso. No, no era una, fue a ver toda su filmografía. <risa> sí, sí. Sí. Y estaba, eso va a ser yo. estaba drogadísimo, o sea... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. Para ver ya las 3 o 4 en las que aparece de Transformer, ya tenés que estar muy falopeado. Pero bueno... <risa> eh, Nos eh, brindó muchos memes, igual, eso es verdad, así que estamos sí, agradecidos es sí, sí. es gracias, gracias Shia bueno, ese era mi, mi punto muchas gracias, muchas gracias Javes Fabio, ¿por qué te gusta tanto Into the Spider-Verse? bueno, son muchas cosas creo que para empezar la animación en el momento en que salió creo que fue totalmente revolucionaria no no recuerdo antes de esa película haber visto otra igual o otra que se, se acercara a esa experiencia Después creo que tiene un balance perfecto entre el drama, entre la emotividad y el humor. Creo que hay una escena que condensa muy bien esto a la perfección, que es el cameo que hace Stan Lee, que dicho sea de paso fue uno de sus últimos cameos que le pregunta a Miles cuando le está comprando el disfraz, ¿qué pasa si no me queda la máscara? ¿no? Y le dice, eventualmente te va a quedar, que es como que va wow, un mensaje muy emotivo, muy potente, y de repente la, la cámara, bueno, la cámara, la, la animación gira como un cuadro donde dice no se aceptan devoluciones, ¿no? Y están riendo, y me parece que... Ese equilibrio entre, entre lo emotivo, que los personajes tengan un, un buen desarrollo, ¿no? Todos los personajes, y esto lo hemos dicho en, en todo el podcast, es, hay un montón de personajes villanos como versiones de Spider-Man y todos tienen su momento de brillar, todos se sienten que tienen un rol que jugar en esa historia. Yo creo que todo eso hace, hace que sea increíble, al igual que ustedes en el momento en el que salió, eh, yo tenía mis dudas, eh, no, no estaba seguro que pueda salir bien, no fui a verla al cine y me arrepentí en el alma porque cuando quería hacerlo ya no estaba en la cartelera, ¿no? entonces es, es una espina que tengo clavada, no, no haber podido verla en un cine porque de verdad es mi película favorita de Spider-Man, y nada, creo que por eso nos gusta tanto. Muy bien, muy bien. Sí, lo de Stan Lee, eh, yo voy a mencionar algo al final para cerrar este episodio y este especial, pero sí, también muy emotivo. Y si no me equivoco, ya había fallecido y esto fue eh, posmuerte. muerte O sea, ya estaba grabado, pero quedó como, como después de, de su fallecimiento, si no me equivoco. Y si no fue así, fue ya de lo último los últimos cameos en vida de, del gran Stan Lee. Eh, Clary, Clary, ¿por qué te gusta tanto esta película? Bueno, yo voy a repetir bastante de lo que dijo Fabio, me parece. Y que, by the way, eh, yo digo que juntemos firmas para que la pasen de vuelta en el cine y la pueda ir a ver al cine porque... <risa> sí, <risa> por favor, estaba pensando... Eh, en pero... Le vamos a abrir un cine. Eh, Fabio, tenemos <risa> una sorpresa para vos. Eh, te vamos a abrir un cine en especial... Vas a tener que venir a Argentina, claro. es el único detalle Pero no no pudimos Movernos voy, voy, a... sí. Pero te vamos a abrir un cine y vamos a, a proyectar No, che, capítulo. en una de esas cuando Cuando salga la próxima Quizás, viste que en algunos cines hacen lo de que pasan Tipo la, la anterior Antes de que estrenar la secuela Y tipo, sí. en una de esas sí. Puede pasar sí. a eh, no. Ojalá la De pero, pero bueno, nada, sí, a mí yo siento que me estoy recontra repitiendo pero, pero yo creo que a mí me gustó mucho eh, principalmente por el estilo o sea, eh, yo soy muy fanática de todo lo que es animación o sea eh, entonces, si bien como que yo, no, no es que estaba acostumbrada a Disney, o sea eh, soy, como que me gustó mucho la fusión de estilos es como que me pareció, eh, nada, me volvió la cabeza en su momento, era, era lo, que, lo que decían antes, es como que era realmente revolucionario, fue como que yo, yo salí a ver esa película y estaba como, wow, como que <ríe> siento que alguien... ¿Te drogaste antes, no? No, no, no, no. nadie me avisó que, que era como la manera de de experimentarla, así que... <risa> Pero sentí que sí, ¿sabes? que me, Es como que fue tan flayero todo, ¿no? tipo... Eh, que, nada, o sea, me pasa eso, es como que me al, al yo también como que est estudiar eh, cine, ¿no? Y estar como metida en eso, eh, me, me pasó de, de apreciar como al extremo, tipo, el, el, el riesgo y la o sea lo nuevo la novedad y lo como lo artístico de de, de, de toda la parte de, de animación y de, de estética no eh, y después también me parece que gran o sea gran parte de por qué a mí me gusta tanto y por qué a la gente en general le gusta tanto es el personaje de Miles o sea eh, es como que me pasa que es un personaje que tiene tan, tan tanto carisma tanta tanto alma, es como, es, es, no sé, es como que lo ves y le quieres dar un abrazo, tipo, <risa> um, y, y me parece que también era un personaje que la gente que era fanática de Spider-Man, de antemano, o sea, que, o que medio como que sabía algo de los cómics o lo que sea, eh, que quería, como que ya se venía anticipando. Eh, y yo por lo menos, o sea, yo no conocía a Miles, o sea, lo conocía por así de, de nombre nomás, o sea, sabía que era un Spidey que existía, eh, pero pero nada, vi la peli y me enamoré completamente, fue como que eh, quiero, quiero verlo en todos los posibles productos de Spider-Man que existan y, y me parece que, nada, esas son las dos razones principales, Miles y... Y la animación y la, el, la estética de, de la película en sí. Muy bien, muy bien. aprobada. Eh, Mati, ¿por qué te gusta tanto esta película? No sé quién dijo que me gustaba. No, mentira, oh. mentira. mentira. <risa> Ahora, para picarla. Se sí, pico. Todo? A ver, nos tomamos. Todo este tiempo para Una llegar hora. a este Hay sobre hora. el final. Echado. se puede echar a la gente. No, esto no es un zoom, no el se puede. El twist, es un twist. <risa> No, bueno, yo creo que una de las causas principales por las que me gustó mucho la película creo que fue por jugar con el multiverso y no fue la primera animación en hacerlo pero con el multiverso de Spider-Man, Spider-Verse pero sí fue la más concreta y, y hasta el momento de las mejores adaptaciones podríamos decir y creo que ese fue el punto principal creo que... Muchos de nosotros me parece que no estábamos muy, a, digamos, al tanto y muy de acuerdo con, con este tipo de películas en tanto animación, pero cuando fuimos a verla, creo que yo tampoco la fui a ver al cine, cuando fuimos a verla nos quedamos asombrados. Y, y realmente eh, el punto fuerte fue hacer una adaptación del Spider-Verse a, a este nivel. Creo que esa fue eh, la mayor razón por la que la película me encantó. E incluso conocer a, a Miles en, como, como Spider-Man, eh, creo que también. sí Bueno, ¿por qué me gusta tanto esta película? Eh, no quiero ser repetitivo, eh, con cosas que ya fui eh, diciendo a lo largo del, del episodio, pero me parece que el punto más fuerte, o al menos para mí, eh, en esta película, y por eso es lo, lo que más me gusta, o sea, lo, lo que más destaco, es la originalidad. Eh, me parece que, como decía, ya es una historia la del hombre de araña que Remil conocemos. Eh, y venir acá con otra otra idea. Eh, pero sin perder el eje, digamos, de, del personaje. Eh, me parece que, que ahí gana muchísimo la película. Eh, y eso es lo que para mí la hace que, que sea única y... Y que guste tanto obviamente además de, de toda la cuestión estética que es una locura la animación eh, yo después de, de esta película empecé a ver un, un poco más de películas eh, animadas de otros estudios que no sean los de disney eh, y, y jugar con eso también es buenísimo ya desde los títulos iniciales eh, cuando cuando la arranqué a ver fue como listo esto es una locura eh, y lo mismo que, que decía antes, esto de que cada personaje tenga una identidad, eh, eso también le aporta un montón eh, a que la película eh, se destaque y sea, como decía, original. Pero básicamente me gusta muchísimo por eso. Muy bien. Eh, vamos a ponernos muy exigentes para conseguir nuestra sala de cine y, y juntar firmas y lo que sea necesario para que tanto Fabio como Mati puedan vivir la experiencia de ver esta película en el cine. Sí, Guardamos ¿no? un cine en casa con proyector. Claro. Sí, si sí, alguien consigue proyector, que invite. Eh, complicado el sí. tema de las distancias, eh, Mati te ganaron acá, eh, pero bueno, eh, lo vamos a lograr en algún momento. Si no esperar, ojalá para el año que viene, cuando se estrene la secuela, que se proyecte en los cines. Sería, sería hermoso. Yo que la vi, la verdad que tengo ganas de verla de nuevo en el cine, así que nada, ojalá, ojalá suceda. Bueno, eh, hemos llegado al final, la verdad que, ah, no, no respondí yo, pero la verdad que agregar a, a todo lo que ya dijeron sería repetitivo Me sumo a todo lo que, lo que ya opinaron y por eso, por todo lo que dijeron y por muchas cosas más, eh, la animación me parece fantástica, los personajes me encantan la banda sonó a las canciones que no las hemos mencionado, pero el soundtrack de esta película Eso, es maravilloso. Lo estaba pensando antes de empezar a grabar. Sí. Ah, es verdad. Sí, sí, sí, flower. Sí. Oh, oh, flower de Ross Malone. What's up, De hecho, yo venía del envión de La La Land. Para quienes me conocen saben que soy muy fanático de La La Land y y este soundtrack. La malísima, eh, la no, la no, no, no, no nos peleemos ahora que ya, ya está terminando esto. Eh, no eh, ya ya eh, Venía el envión de la Alan Escuchando todos los días en Spotify eh, El soundtrack de la Alan Y este soundtrack lo, lo superó Lo superó este, este soundtrack es maravilloso La verdad que las canciones son geniales Y, y nada, es, es todo genial en esta película La verdad que está todo muy bien llevado Muy bien construido eh, Y por eso Es mi favorita de Spiderman Y por eso me, me gusta tanto Ahora sí, muchísimas gracias, Javés, Fabio, Clary, Mati, Fede, por, por estar acá. La verdad que complicadísimo, como lo he mencionado, coordinar con una o dos personas para grabar y que sean cinco y que haya salido un episodio tan hermoso. La verdad que, no sé, si quieren aplaudir, los dejo. Eh, quedaría muy hermoso para el episodio y si no quieren aplaudir no pasa nada. Yo después tengo aplausos grabados que... voy a meter ahí... De fondo. <risa> yo estaba aplaudiendo. Yo estoy aplaudiendo. No, escucha, No, no ahora es. Medio raro, pero... Yo lo mezclo con otra cosa. Yo lo mezclo... <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Vos, vos, dale, Ale. No, no en postproducción no, queda, no, bien. queda bien. Sí, sí, en postproducción queda bien. Lo mínimo que tengo para ofrecerles... No es dinero. Eh, no son sustancias. Es que tienen su espacio, como siempre para eh, mencionar sus redes, y así las personas los pueden seguir. Javes, querido. No, muchísimas gracias a vos por, por esta invitación nuevamente, por bueno, hablar de esta genialidad de película, que sin duda es un 10. Ahí eh, está, gra no, gracias, gracias, nada, perdón, gracias. porque me estaba olvidando de la calificación. <risa> no, lo quería decir, profe. no lo quería decir, profe, pero igual va con la despedida. Ahí está, va, va, muy bien, muy bien, muy bien. No, no, re realmente esta película es un 10 porque además de eso es una comfort movie porque la puedes ver cuantas veces sea y siempre vas a encontrarle algún detalle, algún mensaje alguna genialidad y Totalmente. es una película que te hace sentir muy, muy bien a pesar de todo el conflicto que pasa el personaje eh, pero bueno, gracias nuevamente por la invitación a cada uno de ustedes también chicos me gustó mucho saber lo que piensan lo que consideraron de esta película y bueno, yo soy Javes Speech en todas las redes eh, Así que bueno, por acá estoy, para lo que necesito. Muchas gracias, Javes. Eh, están sonando unos aplausos de fondo. Ustedes no los escuchan, pero en voz se van a ir agregando al final <risa> al final aplausos de cada uno. Eh, Fabio, Fabio, querido, calificación y, y tus redes. Calificación 10, esta vez sí. Ya, ya te dije lo, lo que pasó con la calificación de la anterior película que reseñamos, pero bueno, no es el tema. ¿Es eh, de nuevo, mil gracias por, por la invitación, Seba. Un gusto igual charlar con, con todos ustedes, espero colaborar con ustedes en un futuro me lo he pasado increíble. Y me pueden seguir en las redes como La Butaca Clandestina, estamos en Instagram, YouTube, Spotify. Eh, hago podcast, pero también subo videos reseñando películas y series a YouTube. Así que me pueden seguir por ahí. Sí, gracias. Gracias, gracias a vos, Fabio. Clari, eh, Clari querida. Bueno, eh, mi puntaje es un 8. Ocho... No, no, no, no. No no. te hagas la rebelde. No, no, no. no, no. no, no. Es un 10, 100%. 100%. No me cae ni la menor duda. Eh, y nos pueden encontrar en arroba merodiadores del multiverso, un eh, en Instagram, con mi otra mitad, Juan, que le mandamos un saludo. Un saludo, un saludo. Eh, grande, y pues nada, nos pueden seguir ahí y ahí encuentran un link en nuestra biografía que los lleva a cualquier plataforma de podcast que prefieran y ahí pueden escucharnos hablar de Marvel y de Star Wars y de cualquier cosa geek que se nos ocurra eh, y nada, un placer estar acá, gracias por eh, gracias por tenernos, Seba, gracias por someterte a que te hagamos el cuestionario esta vez a vos me eh, y nada, un placer conocerlos a todos chicos y gracias. Sí, aunque seamos linitas eh, que se van moviendo, eh, <risa> somos muy lindos así. Eh, Pero ya la voz te dice te, te dice algo de la persona. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Que tenemos el volumen que más, alto, el volume más bajo, claro. No, <risa> yo que trabajé en un call center sabía más o menos. Decía, este es el persona. <risa> se ve buena onda. Eh, bueno, Mati. ¿No? Sí, Mati. Mati, querido. Bueno. Eh, hoy me falta el brazo derecho Mi compañero de, todos, de todas las semanas Mi compañero Pablo de Marvel Show Que le mandamos un saludo Saludos saludo, Pero sin embargo acá estamos ¿no? Representando a, a los defensores del multiverso A The Marvel Show Y nos pueden encontrar tanto a mí como a él En arroba PabloPitrao1 Y arroba Matías CC Con un 7 en vez de una T y por supuesto nos pueden encontrar en arroba de Marvel Show-en-Instagram, de Marvel Show en Spotify. Y tenemos una web también eh, donde pueden ver notas que, que o artículos y noticias que cada tanto subimos: www.demarvelshow.com.ar Muy bien, qué nivel. Sí, faltó qué la legal. calificación o se estaba haciendo un ah, poco. por el supuesto, el, un, la sí, calificación, vale. eh, un 9. Muy bien. El distinto. <risa> claro, porque <película risa> la favorita y es no, a mí sin Spider-Man 2. Sí, exacto, libro. por supuesto. Exacto. Bien. Sí, sí, sí. Está bien. Está muy bien, muy bien. bien. Fede. Ah, la parte más difícil. Eh, calificar la película. Eh, digo más difícil porque a mí me cuesta calificar películas. Pero en este caso, obviamente tiene cinco estrellas. va, eh, es la, es, me guío por la calificación que le pongo siempre en Letterboxd. Eh, me parece que no tiene... O sea, es muy difícil que yo le ponga 5 estrellas a una película. Eh, porque siempre hay algo que no me termina de convencer o que no me termina... Pero yo cuando desde el principio de la película me vuelve a la cabeza y ya... Medio que voy viendo que, que me va a gustar. Eh, puede tener algún detallecito obvio que me gustaría cambiarle o... O que si hubiese estado de otra manera... Pero tiene que ser muy mínimo como para que sea esta la calificación... Eh, así que son 5 son cinco de 5, cinco, la más alta. Bueno, me pueden seguir en redes yo solamente tengo Instagram, arroba, prueba, piloto y un bajo. Eh, después ahí también está el link a mi perfil de Letterboxd, que está con mi nombre, eh, digamos, eh, personal, Federico Vitale. Eh, así que nada, me pueden seguir por ahí si quieren también, que bueno, siempre voy comentando y voy subiendo las cosas que veo. Y en Instagram, eh, bueno, en historias... Trato de hacer las noticias, estrenos y todo durante toda la semana. Y bueno, ir publicando eh, pelis, el Hijo de video o, o alguna noticia más destacada, digamos. Y gracias Eva otra vez por invitarme al podcast. Eh, la verdad que me gustó hablar de Spider-Man estos dos episodios a los que eh, me tocó asistir. Eh, así que nada, millón de gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por acá y charlar un rato. Eh, bueno, en mi caso, sí, 10 de 10, no, no, no queda ninguna duda. Eh, una maravilla, una obra de arte. Y pueden seguir a otra obra de arte, que es mi podcast. Bueno, eh, ¡Oh! quería, quería, quería engancharlo, pero no. No, no, no. Qué buen chivo, sí, sí. qué buen chivo. Había quedado bien, pero un poco, un poco agrandado. Eh, me pueden seguir en Instagram Arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función Y voy a aparecer también en YouTube Donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video Mi Instagram personal Pachan Raccoon, ahí sí una verdadera obra de arte En Letterboxd y en Medium Se va a ir el guido De nuevo, muchísimas gracias La verdad que un gustazo Que esto se haya logrado eh, Y nada Espero que algo así se pueda volver a hacer en algún momento, la he pasado muy bien fue una gran forma de cerrar este especial de Spider-Man de estos 60 años y quería terminar este episodio leyendo esta dedicatoria eh, al final de la película que se le hace a Stan Lee primero con sus eh, clásicos anteojitos y en la frase que dice, esa persona que ayuda a los demás solamente porque debe hacerlo y porque es lo correcto es sin duda alguna un verdadero superhéroe, firma Stan Lee y un agradecimiento final a Stan Lee y Steve Dico por enseñarnos que no somos los únicos creadores de este gran personaje del que hemos hablado en estos episodios y en este para cerrar este especial de Spider-Man. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.